La sexualidad humana es muy divertida e interesante Especialmente cuando la estás practicando Pero ¿saben qué realmente es asombroso? La sexualidad animal Los animales son increíbles Las jirafas no se quejan de su propia existencia Los ornitorrincos no se preguntan por el origen de su ser Los lobos no se creen lobos de sí mismos Los pingüinos no estolquean a su ex, como tú Y los gatitos no romantizan su pasado Creyendo que todo tiempo por venir será peor Ellos siempre viven en el presente Aunque ciertamente a veces no les gusta Así que en este video me tomaré un descanso De las complicadas explicaciones de la sexualidad humana y hablaré de algunos datos que me parecen relevantes y divertidos de la sexualidad de algunos animales los bonobos como los comunistas no tienen un concepto de propiedad privada por lo que desconocen cuáles crías son las suyas lo que los hace menos territoriales y violentos que los chimpancés y algunos comunistas los bonobos tienen relaciones sexuales para saludarse resolver conflictos crear lazos e incluso llegan a practicar sexo oral también tienen orgías por diversión ¿Por qué no somos más como los bonobos? Los pandas en cautiverio tienen rituales de apareamiento muy escasos. Por lo que para solucionarlo y poner a los pandas en ambiente, sus cuidadoras han llegado a una conclusión. Pornografía de pandas. Esta categoría de verdad pondría nerviosos a tus papás si la encontraran en tu historial de búsquedas. Una muy atractiva hembra aparece en la multitud y un montón de machos comienzan a chocar entre ellos para ver si logran copular con ella. No, no estoy hablando de tu graduación de bachillerato, sino de las abejas. Cuando las abejas macho ven a una abeja reina virgen harán todo lo posible por reproducirse con ella, lo que les costará literalmente la vida. Después de terminar de hacer el dulce dulce amor, el pene y las entrañas del macho serán arrancados de su cuerpo. ¿Ya ves cómo hay quien tiene peor vida sexual que tú? Animales que tienen conductas homosexuales, osos, gatos, chimpancés, delfines, cuervos, perros, elefantes, zorros, buitres, tortugas, jirafas, cabras, caballos, koalas, leones, orcas, pandas, salmones, mapaches y muchos, muchos más. Animales que creen que las conductas homosexuales no se presentan en la naturaleza, estos, que lamentablemente pertenecen a la especie humana. Para poner a las hembras en ánimo sexual, los machos espines las rociarán con orina antes de tener coito. Si creías que eras el único al que le gustaban las golden showers, estás en un error. Si las arañas saltarinas no quedan impresionadas con el ritual de apareamiento de las arañas macho, se los comerán. Como mi... ex. Así que la próxima vez que estés en un bar intenten ligar diciéndote Hola nena, ¿por qué tan solita nena? Vienes seguido por aquí nena, estudias o trabajas nena. Ya sabes qué hacer. Hay peces, como los peces halcones, que pueden cambiar de sexo según las necesidades de su cardumen. Hoy pueden ser macho, y mañana hembra, y después macho, y después hembra. Y todo está bien. No hay peces halcones de ultraderecha diciendo no. Es que eso no es natural. ¿Cuánto es lo máximo que has durado teniendo relaciones sexuales? Una hora, dos horas, cinco horas? <risa> Los antequinos o ratones marsupiales dentones de literalmente tendrán relaciones coitales hasta desintegrarse Después de pasar varias semanas copulando durante alrededor de 14 horas al día, su cuerpo caerá exhausto Se quedará sin pelos, se infectará hasta gangrenarse, tendrá sangrados internos y finalmente morirá triste, acostado, solo y caliente Como yo a los 17 años Recuerdo que cuando era niño, alguna vez alguien me dijo que la sexualidad humana era especial porque éramos la única especie que tenía relaciones sexuales viéndose frente a frente. Lo cual sería muy lindo, tierno y cierto si no fuera porque también lo hacen los bonobos. Y los delfines. Y las ballenas. Y las nutrias. Pero es que ellas son bien bonitas y se toman la mano mientras duermen. Noticias. Alguien que me dijo eso cuando yo era niño... Hay otras especies en el mundo Y algunas de ellas también tienen sexo de frente Listo Estos fueron solo algunos datos, pero me parece que sirven para probar un punto La diversidad de conductas sexuales en los animales es pasta, divertida, asombrosa, horrorosa, compleja, terrible A veces muy, pero muy terrible y todas las posibilidades de la naturaleza caben en ella Porque esto sí es naturaleza, no sus inventos de la familia natural y esas cosas Por supuesto, estos animales no son los únicos que tienen conductas sexuales diversas Los seres humanos de hecho somos campeones en la materia Yo soy César Galicia, nos vemos la siguiente semana